ya 179. Voto, 179. 179. 179. Sí. Voto, voto con cada una, por tanto, voto sí, 66. Voto no, 110. y los compañeros que han estado en la mesa que han defendido las cuentas sin fortuna la que la especifique exactamente qué significa eso una semana se ha terminado la mesa que todos acatásemos las mayorías y que no haya división ni enfrentamiento, ¿vale? Todos somos adultos. Hay una cosa que sí quería comentar los que hemos defendido en la no desconvocatoria de esta huelga. El señor Alvarez, hizo una manifestación que pedía pedía a la Fiscalía que actuara y nosotros vamos a pedir al señor Alvarez, al señor Gallego y al secretario general de la CGT que convoquen una manifestación general para defender los derechos de todos los trabajadores. Aquí. Queremos sí, que apoyen las se acciones que salgan de aquí, no, no. todos en bloque, son la mayoría y deben de apoyar las acciones que salgan de aquí, Ginés y Félix, esto es la realidad, ellos deben de apoyar esas acciones. colaborado, se ha ayudado en todo lo que he podido, os pido una reflexión en un momento difícil, que estamos todos caninos, así, ni un puto duro en las cuentas, y, y ahora esto va a continuar, por favor os pido la máxima colaboración a todos, en los eventos, en manifestaciones, que no se nos vean cuatro gatos de mierda en todos lados, y si hay que inventar algo para poder recrear, llenar la caja de resistencia, ya que muchos no tienen dinero, yo tampoco, y podamos sobrevivir un poquito más, aunque sea un mes, medio mes, dos días, me da igual. Pero pido con la que no vayamos a un sitio y seamos cuatro gatos de mierda. Ahí está Dios. Cantivo por afiliado condiciones de la. La voz, la voz.